Trabajando en vivo, Fabián Rubino. Te escuchamos, Fabián. Bueno, nosotros pusimos el despertador a las ocho y media. Chiku se despertó a las ocho y media y dijo, los amigos de A24 no están. ¡Se fueron! Bueno, me voy a pegar un bañito. La señora Chiku, el hipopótamo de aquí, de, de Michael se fue a pegar un bañito y ahora la están llamando los chicos para que venga y nos.. ¡Ay, ah, ah, mira! Uh. Ahí está. Uh. Miren lo que es esto. Hola Chiku, ¿cómo estás? ¿Qué oh. es mi vida? Vamos a no puedo es inmenso mira lo que es esto Es el hipopótamo De aquí, que ahora nos va a abrir la boca A ver Hablemos despacito, hola chicos Ahí está, mirá vos Una. ¿Me das un besito chicos? ¿Nos das un besito? A ver, ahí está, mira lo que tiempo? es esto Ahí está, buena Cristian es nuestro. aquí Christian, Christian. Soy parte del equipo de cuidadores. Ah, bueno. Nosotros somos parte del equipo que trabaja acá con Chico y Bibi, nuestras dos hipopótamos. Ah, ahí está. ¿Cuántos dientes tiene? Ah, la vamos a pesar. La vamos a pesar. A ver, a ver. ¿Cuánto pesa? No digamos nada. A ver, ahí está. A ver. ¿Cuánto pesará hoy? Chico, ¿qué? Significa charlatana, ¿no? Chico significa charlatana en dialecto africano, es una especie de África. Y en este lugar que ustedes están ahora es el backstage, es el área de atrás de los hipopótamos. El parque ahora está abriendo y todas las mañanas antes que el parque abra nosotros los cuidadores trabajamos con los animales así de cerca como los invitamos ustedes hoy a ver y los pesamos, los revisamos de cerca, los entrenamos, les enseñamos cosas. A ver, mis amigos que están en el estudio, ¿cuánto sí. pesa Chico? A ver. Mil kilos. ¿Dije cualquier cosa? Mil sí. por un lado. Para mí no pasa los 400 kilos. Ah, nada que ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto, por favor? No 400. pasa los 400 kilos. Sigan, sigan. Para uno. Yo digo 1.300 kilos. Uh. Gaucho. 350, 350. kilos. ¿300? Y gaucho toma no. en cuenta su peso. Claro. Estamos teniendo más o menos de 1.000 kilos. Estamos todos los que 720 corta, ¿eh? kilos. 720. No Entran varios Gaucho Hernández acá, les digo. ¿eh? <risa> o sea que serían más de 600, 700. Bueno, a ver, a ver ¿quién, ¿quién tiene razón? Subamos, pesa más de, pesa más de mil kilos. Bien, wow, muy bien, vamos bien, no Soledad. Yo la que tenemos más no Y ustedes pueden preguntarle acá a Cristian, que está a mi lado, ¿qué es lo que comen? básicamente a ¿Qué se alimentan? Bueno, más ellos a son herbívoros, acá en Tebaicán le damos zapallo. Eh, 30 kilos de pasto por día, un alimento balanceado especial. También está comiendo esta mañana bananas, que es como parte de sus premios especiales. Y la fruta que más le gusta es la sandía y el melón, una fruta de tamaño hipopótamo. Y si quieren, ya tenemos el peso de esta mañana exacto. A ver, exacto. Me estaban diciendo que aquí tienen otro hipopótamo que aumentó 40 kilos en una semana. Sí, ella misma. Eh, ella. Sí. A ver, ella hoy está pesando 1845 kilos. Wow, 1845 kilos. El más cercana la había chiquita. chiquita. Ustedes eran 300 kilos. Está en muy buen estado. No que era como una vaca. Que es normal. Yo hice ese cálculo. Ese peso para de una hembra quinta. hipopótamo, no, pero kilos. hace unos chiquita. meses había subido 40 kilos en una semana y a través de ejercicios físicos si y ajustar su dieta. Con este trabajo que ustedes hoy están viendo, eh, podemos ir dándoles la nutrición que, que ellos necesitan. ¿Qué tipo de ejercicios hacen? Bueno, acá los hipopótamos tienen sesiones de ejercicio físico tanto en la tierra como en el agua. Eh, hacemos algo que se llama enriquecimiento ambiental, donde estimulamos comportamientos propios de la especie. Por ejemplo, algo que funciona muy bien con nuestros hipopótamos, con Chiku, es tirarle bollas grandes en la pileta... Y ellas pasan mucho tiempo tratando de hundir y mover las joyas. Y ahora, Chico, mira, a ver, una, un besito, mira, mira que con lindo que ahí está. ¿Cómo te va, Chico? La, es impresionante, te digo. Y ahora ella se va, puede ir directamente al agua. Claro, este es el área de entrenamiento veterinario, después se van para el agua. Ahí está. ¿Podemos hacer eh, su retirada al agua? Ella ahora se va a ir a, a la pileta. ¿sale? A ver, ahí está. Bueno, les hemos presentado, Chico, eh, el backstage para... A, que ahora en un ratito nomás se vaya a bañar como una diva a la piscina de aquí del parque Temaike. Qué sí, linda, me encanta. ¿Qué es eso?